Si eres un estudiante de liceo en Uruguay y estás considerando postularte a universidades en Estados Unidos, te recomiendo presentarte al llamado de los Fondos de Oportunidad de Education USA a través de la Embajada de la Alianza eh, para recibir apoyo financiero y académico para la postulación a las universidades. Soy Joaquín Ordañez, miembro del programa Opportunity Funds en el año 2017, becado en Harvard.